Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz día, feliz inicio de semana. Espero de que más tarde tenga usted el tiempo de ver este video porque está hecho especialmente para usted. Como usted sabe, nosotros tenemos muchísimas eh, actividades que estamos lanzando para que usted conozca el producto se enamora del producto y gane mucho dinero vendiendo este producto. Bueno, como usted sabe, nos dedicamos a lo que es la venta por catálogo. Y es posible que usted en este momento esté buscando un negocio que le produzca el 50% nivel de ganancia y, sobre todo, que le, le produzca también la oportunidad de que usted comience a generar un ingreso, especialmente en estos momentos que hay pandemia, que estamos en la transición de muchos cambios, que no estamos acostumbrados, pero usted sabe de que el ser humano está hecho de cambios, así que vamos a ver quién se conecta hoy día porque les traigo muy buenas noticias, especialmente a todas esas señoras que están buscando generar un ingreso, así que bueno... Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que esta compañía, como les digo, aparte de ofrecerles lo que es el 50% de comisiones, tiene un programa que se llama Programa 360, que son tres videos, los cuales usted tiene que ver al no más que se inscribe para que usted pueda ganar sus primeros tres regalos. Así que estos regalos usted los va a comenzar a recibir en su segundo mes de actividad, no en el primero. Así que. Salva claro para que no no haya ningún malentendido y pues usted le dé la oportunidad a las otras personas de que puedan aprender un poco más de esta compañía. Son productos mexicanos, son fragancias inspiradas en los diseñadores de perfumería fina, así que si usted eh, ha escuchado hablar eh, no, pero yo compro de este tipo de perfume, no, pero estos son originales, bueno estos son originales porque están eh, representados, están hechos eh, por CERMAT México, se distribuyen aquí en el país garantizando lo que es el 50% nivel de ganancia. Si usted quiere inscribirse en este momento, en la parte de arriba de este video, le he dejado paso a paso cómo usted va a entrar y cómo usted se va a inscribir. En un dado caso que usted no puede hacerlo, llámeme, mándeme un mensaje para poderle guiar y que usted misma termine la inscripción hecha por usted misma y que usted logre pagarlo en línea. Así que, bueno, quiero contarles que si usted se decide a inscribirse, va a recibir, eh, según el kit que usted elija, si usted elige cuidado de la piel, va a recibir crema de día, crema de noche, crema de contorno de ojo. Si decide agarrar el kit de $15, va a recibir un solo producto. Este producto usted puede elegir entre las puede elegir o elige kiwi o elige caribe. Entonces usted va a escoger ahí lo que más le convenga este por sus 15 dólares. Y nada más que el material es digital, o sea que no hay no hay libros pero usted tiene el acceso a entrar eh, fácilmente también olvidaba mencionarles que puede elegir la fragancia Bobby por esos 15 dólares así que bueno, también usted eh, puede elegir el kit de 35 dólares, el kit de 35 dólares trae dos fragancias website gratis y sobre todo le trae el, eh, la opción que usted puede elegir en cuál producto quiere usted puede elegir dos Caribe, 2 uh, Bobby o puede elegir dos Kiwi. Ahí, según el gusto que usted tenga, puede elegir. Um, para inscribirse a Melanie, este, solamente se necesita eh, su nombre, su dirección, correo electrónico, el pago de la misma. Esta puede ser efectuado por eh, tarjeta crédito, débito o prepagada y usted misma, puede llenarlo. Revise la parte de arriba de este video, ahí está la website. Usted va a entrar y va a elegir la, la sección emprende con serma para que ahí usted vea los kits y pueda elegirse. En caso que no vea el kit que a usted le gusta, llámeme para poderle ayudar a que usted lo encuentre y usted misma pueda inscribirse. Ahora también quiero mencionarles que en el kit de 49.95 usted va a recibir tres perfumes. Los tres perfumes pueden ser Tres Caribe, pueden ser tres um, Bobby o pueden ser tres Kiwi. Aquí vamos a ver si a usted le gusta y a la que se inscriba conmigo viendo este video, les tengo una súper sorpresa. Así que no, no, no, no deje de ver este video, compártalo. Si lo comparte, gana. Si se inscribe, gana. Y bueno, tenemos muchísimas, muchísimas oportunidades para que usted que está en en proceso de inscribirse, aproveche. Así que bueno, según el material que van a recibir, va a recibir su libro de eh, colección completa. Esta es la colección otoño-invierno. Va a recibir lo que es los libros de las ofertas mensuales. Así que todo esto viene ahí junto con muestras y el producto que usted elija según el kit que elija. Ahora. ¿Listas para saber la sorpresa que les tengo? Bueno, aquí quiero contarles que a todas las personas que se inscriban esta semana aquí conmigo, porque lo que voy a, a explicar eh, es algo que yo estoy promocionando, algo que yo estoy enviando y algo que eh, no tiene nada que ver con la compañía. Esto es de parte mía hacia la persona que se inscriba. Si usted se inscribe con cualquiera de los kits, pero realiza su primer pedido antes de que el mes termine, si su orden es de 300 al público para pagar 150, usted se está llevando 50 dólares de producto gratis. Usted puede escoger aquí de todo eso, cuál es lo que usted quisiera por su premio de activación. Ahora, ¿qué pasa si usted hace una orden de 200 en adelante? Bueno, ahí les tengo otra sorpresa. Si usted se inscribe y hace su orden de 200 pagados o más, usted va a poder elegir 75 dólares en producto de parte mía hacia usted como un incentivo de bienvenida. Así que le va a sacar el 50% a su, a, su, a su orden y aparte de eso, usted va a recibir de parte mía para con usted los productos. Bueno, además, si su orden es de 200 en adelante pagado, usted va a recibir 100 dólares en producto. Así que usted va a poder elegir entre lo que son Perfume de hombre, perfume de mujer, si lo quiere revuelto, pues bueno, ese es un incentivo de parte mía para con usted siempre y cuando usted se inscriba con su pedido. Así que no lo quiere hacer ahorita, no lo puede hacer ahorita, no se preocupe. Usted se puede inscribir y usted puede realizar su pedido dentro de los 30 días de inscrita para que tenga la oportunidad de ganarse estos premios. Además, usted va a recibir... Eh, información de cómo eh, hacer sus pedidos, cómo rastrear sus pedidos, cómo inscribir personas, porque eso se los quería contar, que usted también va a tener la gran oportunidad de ganarse una eh, inscripción gratis para una amiga o familiar para que forme parte de su mismo equipo. Así que, ¿qué le parece? Así que aquí vamos ganando muchísimo. Usted va ganando desde el principio muchísimas oportunidades y muchísimos premios. También quiero contarle de que contamos con rifas semanales por venta, contamos con rifas semanales de inscripción de personas, contamos con rifas mensuales de dinero en efectivo con las personas que se califican o están inscribiendo personas durante todo el mes. Así que, bueno. Este video, más que la oportunidad de un negocio, es darle la oportunidad que usted emprenda un negocio que le va a funcionar ganando el 50%, ganando premios al inicio y sobre todo contando con eh, el apoyo como entrenadora, el, el apoyo como eh, que usted pueda este, necesitar para el desarrollo de su, eh, de su equipo. Aquí tengo una pregunta. Vamos a ver, ah, pues muchísimas gracias, Melanie. Espero de que usted sea una de las primeras en ganarse eh, 50, 75 o 100 dólares en producto. Esto no es rifa. Esto es, si usted se inscribe y usted hace su orden, usted misma va a elegir cuál es su fragancia favorita y qué es lo que quiere de premio. Así que eso es para todas las personas que se inscriban, pero recuerden, este incentivo, esta actividad es financiada por mí, ¿verdad? Como, como jefa de un grupo, es financiada y promovida, patrocinada por mí. Así que, como les digo, si usted quiere formar parte de este grupo, eh, aquí mismo usted lo va a hacer. Así que otra de las cosas que quiero que ustedes sepan es, que aparte de lo que es la ganancia, usted va a tener la oportunidad de formar parte de un grupo exclusivo de eh, consultoras, las cuales reciben beneficios extraordinarios. ¿Cuáles son esos? Bueno, quiero contarle que cada dólar que usted gasta en la compañía se convierte en un punto que va acumulando. Los puntos sirven para dos maneras, eh, de dos formas. Los puntos sirven para descuentos en producto o les sirven también para canjearlos por premios. Los premios tenemos licuadoras, televisores, celulares, tenemos viajes, pero claro, eso depende del puntaje que tenga. Si usted quiere utilizarlos como tipo de descuento, usted lo va a poder utilizar, por un ejemplo, si usted ve un perfume que cuesta 56 dólares, sabe que la mitad de 56 son 28. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Si usted tiene puntos y lo quiere utilizar para descuento, agrega 100 puntos y no paga 28, paga 10 y medio. O sea que usted aparte del precio del 50%, teniendo puntos lo compra más barato y le puede hacer hasta el 100% de ganancia a cualquiera de los productos, ¿verdad? También, aparte de eso, tenemos muchísimos beneficios como, por ejemplo, cuando nosotros cada mes tenemos eh, una oferta que si usted la inclu incluye en su pedido, esta oferta hace que usted califique de inmediato para que no pague el envío. Así que imagínese, una compañía de la que le dé el 50%, una compañía que le dé puntos por cada dólar que gasta, una compañía que le da a usted este, el beneficio de ni siquiera pagar lo que es el envío, imagínese, tiene muchísimas, muchísimas eh, ventajas para para que usted pueda desarrollar este, este negocio. Ahora, de mi parte, para la persona que se inscribe conmigo, yo lo que hago es eh, motivarla desde el principio, ofreciéndole muchísimos de los programas que tenemos. Tenemos rifas semanales, como les digo, tenemos premios personalizados. Para la persona que se propone una meta, lo logra y así nosotros la vamos premiando. Así que aquí la que tiene que poner el ingrediente principal es usted eh, decidiendo cuánto tiempo va a invertir en su negocio, cómo lo va a desarrollar. Muchas personas que se inscriben lo pueden desarrollar de dos maneras. Muchas personas eh, compran para salir a vender. Otras personas agarran órdenes a través del catálogo. Entonces aquí usted va a decidir qué es lo que más le funciona si hablando con la persona o comprando para salir a vender teniendo en cuenta que cualquiera de las dos maneras que usted elija le aseguran lo que es el 50 si usted ve por ejemplo este perfume que este perfume que se llama encanto de rosa este perfume a precio público está costando 48 dólares cuánto sería la ganancia la mitad es suya así que imagínense usted el rango de ganancia que usted va a tener así que lo que nos nosotros hacemos es premiar el esfuerzo suyo ahora si usted decide hacer su negocio diferente y decide combinarlo en lo que es eh, liderazgo junto con lo que es eh, la venta usted va a tener doble ganancia la ganancia de la venta directa usted sabe que la toca de inmediato la recibe de inmediato y usted pues puede decidir qué hacer o qué no hacer con ese con esos ingresos verdad ahora Formando un equipo para trabajo de usted, esto es lo que va a asegurar es que usted comience a recibir ganancias ilimitadas. Usted recibe bonos por inscripción de personas, usted recibe bonos por eh, comisiones de venta de grupo, usted recibe bonos por titularse, verdad, por retenerse, por retener su título. Usted recibe bonos también de productividad, porque nosotros lo que tenemos es un plan de compensación que le asegura cuatro tipos de ingresos según usted lo quiera ir manejando, ¿verdad? Entonces, muchas personas también tienen temor a, a, a inscribirse y tal vez no vender. Déjeme contarle que lo primero que hay que hacer es, primero antes de decir no se puede, es ver el, el catálogo. Eh, eh, compartirlo con los amigos, avisarle a los amigos, publicar todo tipo de contenido que tenemos del negocio para que los amigos sepan lo que usted está vendiendo. Así que si usted vive en California, si usted vive en New York, si usted vive en cualquiera de los estados del país, por favor, llámenos. Ahí está mi número de teléfono en la parte de abajo. Usted puede llamar, puede preguntar. Con mucho gusto le vamos a contestar. Y sobre todo, porque se trata de que queremos que usted comience un negocio en el cual se sienta cómoda, que sea en su idioma, porque déjenme contarles que en un 90% es hispana la compañía, y este, todo lo que es el material va a ser a favor suyo en el aspecto que no va a sufrir por estar buscando quien le traduzca qué significa cada cosita. Así que imagínense tenemos un mercado específicamente eh, para usted que se sienta cómoda y, sobre todo, que usted piense en grande. Y desarrolle en grande este negocio. Entonces, como le digo, si usted se pregunta qué tan grandes son los perfumes, los perfumes para caballeros son, eh, en su mayoría, si ustedes se fijan, son eh, de 100 ml. No sé si lo pueden ver. Esto significa que los tamaños de los perfumes son grandes. O sea, que usted, su dinero, usted lo va, lo va a, a, a gastar, pero lo va lo a va, um, Va a valer la pena lo que usted va a gastar en este producto. En cuanto a los perfumes de mujer, los perfumes de mujer andan también, algunos están en 100 ml, como puede ver, en el caso de Pasión, Latin Pasión, son 100 ml. Hay otros que son eh, de 50 ml, ¿verdad? Aquí no se vende por onzas, no se vende por el tamaño del perfume, sino que se vende por la calidad del producto. Así que déjenme ver si hay algún comentario. Ok, la pregunta de Melanie dice, si me inscribo, si yo inscribo a alguien que gana uno, me encanta su pregunta Melanie, porque si usted se inscribe, ok, primero usted comienza ganando su 50%, ¿verdad? Ok, bueno, si usted decide comenzar liderazgo, porque así se llama la carrera, usted va a comenzar a ganar bono por inscripción de persona, siempre y cuando la persona que usted trajo, Realice su orden con el monto de 150 pagados a la compañía sin tomar en cuenta lo que es el envío. Si la persona que usted va a inscribir agarró el kit de 15 dólares, eh, usted gana 20 dólares. Estos 20 dólares quedan eh, a favor suyo como un crédito este, para que usted los utilice como un descuento en su siguiente orden. Si agarró el de 15 dólares. Si la persona agarró el kit de, de 35 dólares, usted ganó 20 dólares pero cash, ¿OK? En este caso, se va a asegurar que la persona, usted, eh, que la persona simple y sencillamente haga su orden con el mínimo de 150 pagados a la empresa más envío y usted gana 20 cash. ¿Cómo los recibe? Los recibe en cheque. Eh, al principio, pero después se puede solicitar depósito directo. Y si agarran el kit de 49.95, entonces, ¿saben qué? Ustedes reciben 40 dólares cash. Imagínense, aquí usted gana por todos lados. Así que tengo otra pregunta, vamos a ver. Permítanme, dice... Hola Dora, gracias por lo de Señora Hermosa, muchas gracias a usted también, saludos. Hola Tina, bienvenida, qué bueno que está aquí. Comparte este video, avísele a sus amigas, compártale su website para que las personas eh, entren a su website y también puedan inscribirse. Y déjenme contarle a todas las que están conectadas que al inscribirse, ustedes van a tener su website gratis, o sea, ustedes la van a personalizar con su nombre y la van a poder comenzar a compartir con sus amigas porque acuérdense todo el mundo tiene amigas que no les gusta dar los datos personales a otra persona aún a la mejor amiga. Bueno, teniendo su website ustedes van a poder inscribir personas eh, sin que ustedes tengan que estar ahí agarrando los, eh, los datos, ¿verdad? Así que esas son eh, algunas de las cosas que quería compartir. Para las que acaban de llegar y que todavía no se han inscrito, eh, esta semana tengo un super incentivo que si ustedes lo aprovechan van a ser muy afortunadas porque toda persona que se inscriba con el mínimo de orden de 150 pagados va a recibir 50 dólares de producto gratis. Si la persona se inscribe con 200 dólares de orden pagado va a recibir 75 dólares en producto gratis. Y si la persona hace de 250 en adelante pagados, entonces va a recibir 100 dólares en producto. Eso no es de parte de la empresa. Eso es de parte mía como, eh, como líder. Esta, esta eh, oportunidad, esta actividad eh, la estoy lanzando, comenzando a partir de hoy, terminando el día 28. ¿Qué gana la persona que se va a inscribir? Va a ganar su 50% va a ganar los productos que les estoy diciendo y, sobre todo, eh, también va a ganar la oportunidad de inscribir una persona gratis y que esta persona pues quede debajo de ustedes, ¿OK? Así que, um, bueno, déjenme contarles que los productos de los cuales les estoy hablando, la persona que se inscriba los va a poder elegir a su gusto como parte de un incentivo. Aparte de eso, vamos a tener una rifa semanal y estamos eh, Rifando dos sets de barbecue de, para utensilios para hacer barbecue con todas las que entren y, y hagan su orden. También vamos a rifar lo que es una cartera para toda la que inscriba una persona debajo de ella esta semana. Y también vamos a tener al fin de mes una rifa con, en general de toda la organización. De dinero en efectivo. Todas estas rifas se hacen en vivo, en Facebook, eh, con la ruleta digital para que pues ustedes vean que no hay pues nada arreglado. Así que, ¿qué les parece? Realmente tenemos muchísimas eh, actividades aquí en esta página. Este todos los incentivos que van ustedes a ver aquí son, en su mayoría, eh, pues patrocinados por mí. La compañía en sí, ellos tienen sus propios incentivos, pero yo tengo los míos como líder, ¿verdad? Cada quien trabaja diferente. Así que vamos a ver algunos comentarios. Dice Dora dice um, que ya está inscrita. Bueno, Dora, échale ganas. Este, no sé con quién está inscrita, pero ojalá que, que también hagan actividades. Y, pues bueno, es lo que el contenido que usted ve acá... Pues también compártelo, uno nunca sabe qué es lo que le puede servir a otra persona, ¿verdad? Este, Bueno, yo estoy acá en Maryland, pero trabajo a nivel nacional, tengo muchas líderes en el lado de California, por ejemplo, aquí está conectada Tina Jiménez, que es del lado de California, ella está comenzando a hacer liderazgo, entonces personas de California, tenemos líderes en California que pueden ser referidos a TINA, eh, también tenemos, eh, tratamos de ayudar a todas las líderes de diferentes estados, esa es la forma en que yo trabajo, para que ustedes todas tengan la oportunidad, así que eh, esa es la respuesta, ¿verdad? Además, también nosotros estamos tratando la manera de eh, este, impulsar nuevas, nuevas actividades de las cuales pues quería hablar hoy día lunes comenzando semana para que le echen ganas y esta semana ustedes sean ganadoras o por lo menos participen de todas las actividades que vamos a tener así que ya saben si ustedes tienen eh, alguna referida también pueden ganar este no solamente si no se quiere inscribir ni modo no se quiere inscribir pero si usted refiere a una amiga que se inscriba entonces, usted también va a recibir una de las fragancias a su gusto de las que están aquí atrás de mí. Así que las instrucciones de para cómo inscribirse, si no quiere que nosotros la inscribamos, están en la parte de arriba de este video, donde le dice paso a paso cómo inscribirse, ¿verdad? En caso que usted no quiera hacerlo solita, pero quiera que le ayudemos, entonces ahí nos llama. Ahí está el número de teléfono también para decirle paso a paso cómo hacerlo. Así que se vale preguntar de todo. Pueden preguntar bonito... Y complicado, así que, pero nada malo, ¿verdad? Así que bonito, fue y complicado de un negocio, lo pueden preguntar. Eh, muchas me preguntan si hay obligación a estar activo todos los meses. En realidad la obligación es personal. Si usted quiere estar activa generando un ingreso mes a mes, entonces usted la invito a hacer una agenda de sus gastos personales y que usted diga, necesito 400 dólares para pagar este bill, entonces usted se va a poner la meta de vender. 800 de libro, usted paga 400 y las ganancias suyas son 400. Así que de esa manera es que usted puede programar lo que es un ingreso para usted. Pero si lo acompaña de lo que es liderazgo, entonces usted recibe doble comisión. Recibe la comisión que usted misma se genera más la comisión que le genera las personas que están abajo de su grupo. Usted puede crear un negocio que le produzca desde 500 a más si usted sí se lo propone y como le digo, aquí lo que interesa es la fuerza de voluntad eh, y su personalidad si usted es una persona fuerte e insistente usted sabe de que no va a descansar hasta que esto funcione, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué les parece? Me encantaría que usted dejara su comentario si le gusta esta actividad eh, si usted quiere referir a alguna persona perfecto, si usted quiere inscribirse será bienvenida y va a recibir su regalo eh, cuando usted se inscriba eh, si usted se inscribe eh, usando el link que le dejé, entonces usted eh, le va a tomar una captura, me va a llamar, acabo de hacer mi inscripción, ya hice mi orden, entonces eh, para yo poder mandar inmediatamente lo que es el comprobante de la, del el correo, del tracking para que usted reciba su premio, así que aquí vamos a colaborar, usted hace su trabajo, yo hago el mío, pero aquí debe haber comunicación para que no haya ningún malentendido y que usted también reciba su premio, así que qué les parece, eh, también esta semana quiero contarles, eh, en las dos semanas anteriores hemos tenido ganadoras eh, que pues ya empezaron a publicar sus fotos, así que les agradezco a todas. También a todas las que compartan la información con otras chicas, van a participar y les agradezco muchísimo. Van a participar de una rifa chiquitita según el número de personas que lo compartan. Se vale compartir en grupos de ventas, se vale compartir en su perfil personal, se vale compartir por todos lados. Lo importante es que la oportunidad llegue a muchas personas. Pero acuérdense, esta promoción de, del incentivo de productos dura hasta el 28, ¿OK? Ah, vamos a limpiar el inventario ayudándoles a todas las chicas que se quieran inscribir, primero que nos llamen, que nos pregunten y nos digan cómo me inscribo, qué necesito, necesito ser mayor de edad, necesito dirección, número de teléfono, necesito un correo electrónico, necesito el pago, el pago puede ser realizado con tarjeta crédito, débito o prepagada y este, de esa manera usted puede hacerlo en caso que usted no tenga Tal vez su esposo tiene una tarjeta, usted le da el dinero a su esposo y usa la tarjeta de su esposo. O sea, sale mil veces mejor que ir a comprar una tarjeta prepagada porque le piden muchos requisitos. Pero igual, bueno, chicas, eso es lo que les tengo para ahora. Feliz inicio de la semana. En realidad estoy muy contenta, eh, pues eh, se me ocurrió esta idea. Este mes, acuérdense que es el mes de compartir, así que me gustaría compartir un poco de lo que tengo con ustedes. Así que lo que hay que hacer es, ustedes se, se inscriben. Hace su pedido y recibe su premio, así que me encantaría tenerlas en mi equipo, llámenos y estoy a la orden con ustedes y si usted quiere estar con una líder más cerca, si usted de California y quiere estar con una líder más cerca, la acomodamos con una de nuestras líderes de California para que usted se sienta más apoyada en cualquier situación, ¿verdad? Así que gracias por haberse conectado eh, esta semana. También voy a mostrarles unas ofertas de que nos han llegado. Así que también vamos a estar hablando de la ganancia. También se vale preguntar de todo. ¿okay? Aquí en, este, en esta página de negocio eh, puede preguntar cómo hace para vender o cómo compra. Porque también puede comprar sin, sin estar inscrita. Así que igual eh, será bienvenida. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena semana. Que vendan mucho. Que inscriban mucho. Y si no se han animado a inscribirse, la esperamos aquí con nosotros. Bye.